¿Esta es la basura con la que Félix quiere intimidarnos? No tendremos ni para empezar. Pues te voy a cortar las pelotas para empezar. Nuestro principal obstáculo, los hermanos galos. Ya sé quiénes son. Los aspirantes a la corona. ¡Los guardianes de Siwa! ¡Invencibles! ¡Sin rival! ¡Los hermanos galos! Está por venir! Yeah. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!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 ¡Puerto de la Galia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cocodrilo! ¡Los hermanos galos derrotados! ¡Matasteis a una niña! ¡Poco es la que moráis! ¡Nosotros no fuimos, lo juro! ¡Hemos hecho cosas muy terribles! ¡Pero no matamos a esa niña! ¡Salve a los nuevos campeones! ¡Estuvimos Dios allí! ¡Es cierto! Sigua. ¡Vimos a los soldados capturando a la niña y llevándola a Berenice al, al cocodrilo! ¡Ella ahogó a la niña! ¡Le quitó un libro! ¡Le ató una piedra a los tobillos! ¡Y la lanzó al agua! ¡No había nada que hacer! Esto es por lo que viniste a verme, ¿verdad? Para destapar a ese patrón, al cocodrilo. Vayek, ¿por qué no confiaste en mí? ¿eh? Te habría ayudado. Eres mercenaria, ¿Qué? como ellos. No podía arriesgarme. Aguarda a los caídos. No. ¿Será vida? Vaya. O muerte. Deberías saber que yo... Muerte. ¡Vaya que de saberlo!